Este video fue creado con fines educativos, mejorar las habilidades y conocimientos de los jugadores de Dota RGC, no se pretende ofender o menospreciar las habilidades de los players. El terreno es el oficial que se juega en RGC Dota 1, se mejoraron las texturas y realismo del terreno para una visualización más agradable. Si quieres más videos como estos suscríbete, comparte, comenta y dar pulgar arriba para seguir con el proyecto. Gracias. Está claro que esta guía está más dirigido para doteros que no entienden o desconocen el tema de los roles, tipos y atributos de los héroes, o para los que aún no lo tienen del todo claro, también aclaro que este será la guía básica de roles, crearé dos vídeos de roles uno, la versión básica y dos, la versión avanzada, sabiendo esto sin más comencemos mi gente dotera. En Dota 1 y 2 actualmente existen 5 roles y uno que ya no es usado y ese es el jungler, sin embargo lo contaremos como 6 ya que en algún momento dependiendo de las circunstancias de la partida no tengas más remedio que elegir este rol, ya les explicaré del porqué. Para comenzar debemos saber que tenemos 3 tipos de héroes. Agilidad, Inteligencia y Fuerza. Ok, como sabemos tenemos 6 roles. mid Midlaner, Support, Hard Carry, Running, Offlaner y Jungler. Dentro de estos roles nos encontramos con atributos, estos son los que definen la característica del héroe y son 7. Deshabilitador, Iniciador, Durabilidad, Noqueador, Pusher, Escape y Carry. Hay que aclarar que cualquier rol, como por ejemplo un Hard Carry puede tener más de un atributo, por ejemplo. Una caja con roll de mid es un héroe tipo inteligencia con atributo Noqueador, Escape y Carry. Antes de seguir vamos a aclarar que Carry y Hard Carry son cosas similares pero no es lo mismo, aquí podremos ver el significado de ambos como vemos no es lo mismo. Hard Carry vendría a ser más fuerte. Para resumir y entenderlo rápido podemos decir que Carry es un héroe con mucho poder ofensivo con niveles e ítems. Algunos héroes más que otros claro, la mayoría dependen de su ataque con el kick derecho y algunos de sus habilidades con grandes porcentajes de daño. Si tendría que definir a un Hard Carry serían los héroes que hacen grandes cantidades de daño solo con el clic derecho, es decir con ataques físicos con ayuda de ítems, mientras que un carry podría hacerlo con ambos ya sea con habilidades o daño físico, para entenderlo mejor vamos con un ejemplo. Una cacha es un héroe carry, si ustedes van a la plataforma profesional Dota 2, lo van a encontrar con atributo carry y es por lo que les acabo de explicar, es un héroe con grandes cantidades de daño gracias a sus habilidades e ítems con tipo de daño mágico y puro, pero no es un hard carry porque no depende de su daño físico. En cambio, Lycan es un hard carry porque depende del clic derecho y su daño se centra en el tipo de daño físico. Es por eso que, si alguna vez lees o escuchas que alguien dice a casa carry y Lycan like carry, no hay ningún error en eso. Sin embargo, si dicen a casa hard carry habiendo Lycan de hard carry, eso sí estaría mal. Listo, chicos, una vez que ya sabemos lo básico, podemos comenzar a explicar los roles de Dota para que puedas entenderlos mejor y elegir el tuyo, si aún no lo tienes claro. Bien, para comenzar, para los que aún no saben, el nombre del lado vivo del mapa se llama Radiance, y por su contraparte el lado muerto, que se llamaría Dives. Ahora nos ubicaremos en el mapa, como sabemos tenemos tres líneas, por parte de los Radiance la línea de arriba sería la línea insegura, la del medio sería la línea Develop, que significa desarrollo, aprovechar o crecer. Y la tercera, la de abajo sería la línea segura. Ahora nos ubicamos en el terreno de los tires, la línea de arriba sería la Segura, la del medio la nivelada y la de abajo la Insegura. Si te das cuenta es solo lo inverso al terreno de los Redians. eso es para que haya un equilibrio en el mapa y sea más de estrategia. Recuerda esto que te acabo de decir por favor, para que puedas entender mejor los roles. Ahora que ya sabemos las características de las tres líneas, ubicaremos por fin los roles con héroes de ejemplo para determinado rol. Cada rol tiene su determinado número, esto para resumir y entender de manera simplificada las posiciones de cada rol Radiance Posición 1 Este rol sería del Hard Carry, el Hard Carry es un héroe que está obligado a llevarse toda la cantidad de clips y neutrales posibles, así también como los kills posibles Este rol la mayor parte del tiempo se dedicará a farmear y creepear Algunos ejemplos de héroes para este rol serían Faceless Void, Monkey King, Terror Blade, Phantom Assassin, Spectre Posición 2, este rol sería del mid, el encargado de aprovechar la experiencia y oro lo máximo posible. El mid una vez tenga nivel 6 se encargaría de ganquear ya sea a la línea de abajo o arriba para acelerar la ventaja en su team. Algunos ejemplos de héroes para este rol serían, a casa, Jai de Viper, Tinker. Posición 3. Este sería Love offlaner, el encargado de itemizar ítems de apoyo, ya sea de auras o ítems como la BKB, así también él tiene que contrapicar directamente al hard carry enemigo, ya que su propósito inicial es no dejar que el hard carry enemigo se lleve los creeps. Recuerda, tienes que apoyar a tu team itemizando auras y preferiblemente piquear héroes que inician teamfights. Algunos ejemplos de héroes para este rol sería Leviathan, Centauri, U, Clock Posición 4 este sería el rol del Rohamin, que va acompañando al offlaner, es el encargado de apoyar y dejar la mayor cantidad de creeps posibles a su aliado. Recuerda no le debes de quitar creeps a tu offlaner, ya que tu rol sería presionar a los héroes enemigos y muy importante rotar a otras líneas para apoyar a tus aliados. Recuerda que este es una guía básica de roles, si te está gustando el contenido apóyame dando like, suscribiéndote a tu canal oficial VIP y compartiendo con todos tus amigos. También estate atento a la próxima ya avanzada, donde podrás entender con exactitud los roles y aplicarlos en tu partida. Bueno seguimos. Posición 5. Este sería el rol del support, o también llamado hard support. Este héroe está encargado de mantener vivos a sus aliados, dándole espacio a su hard carry para que este en la mayor wave posible. También recuerda lo más importante y básico de este rol, es cargar wars, sentry, smoke y mantener tu mapa controlado. También muy importante, no le debes de quitar Crips a tu Hard Carry, al contrario, le debes de dejar todos los Crips posibles. Aquí tenemos algunos ejemplos de héroes para este rol. Lion, Relay, Tral, Rasta. Como les había mencionado al inicio del video, el último rol sería del Jungler o posición 6. Este rol ya no es usado hoy en día, porque no tiene efecto en las partidas. Pero, presta atención, hay excepciones. Si no tienes team, si eres experimentado y con la habilidad de farmear rápido en bosque y te das cuenta que tus aliados no saben nada sobre el tema de los roles, es muy recomendable irte de posición 6. También recuerda, tus aliados te necesitarán, y el bosque no está para perder el tiempo, piquea bien y cuando llegues al nivel 6, puedes hacer un gank a la línea que más lo necesite. No vaya a ser que fedees a tus aliados y termines cagando el Dota como unos amigos que tengo, que por respeto no mencionaré su nombre rajao y Ítalo, lo siento chicos pero ya me cagaron muchos dotas ok no xd bueno mi gente dotera hasta aquí llega esta guía de roles nivel básico por favor no te olvides apoyarme dando like suscribiéndote y muy importante compartir con tus amigos si no quieres que te en xd comenta en la descripción de este vídeo tus peticiones cuéntame qué te ha parecido esta guía si te sirvió o si no también pero apóyame reaccionando con todo lo mencionado da like dislike suscríbete o desuscríbete denúnciame pero reaccionen Así me motivan a sacar la guía de roles nivel avanzado. Su canal oficial VIP Dota les desea buenos dotas, hasta un próximo vídeo.